Hola, chica. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy os traigo un vídeo un poquito de... Es muy fácil, muy fácil, muy fácil, es de inspiración y sobre todo porque es tan fácil, tan fácil que... Bueno, que para las que estáis empezando también creo que es un vídeo que os puede valer. Mira, yo compré esto de J.I.E vale aquí me costó un euro 25 pero he visto ya compañeras que lo han enseñado por menos de un euro 95 céntimos una cosa así pues yo compré esto traen 6, 6 hojas creo 2, 4, 6, 6 hojas de chipboard y vienen con sus dos argollitas en color plateada para hacer un álbum entonces como tengo la vida un poquito últimamente un poco complicada pues lo he usado mira para hacer este álbum de halloween veis aquí tiene su su charm le colgué esta perlita que es de color así eh, malva este cascabel en gris un cascabel en naranja un búho una cruz y una calavera bueno pues y el vídeo hoy el vídeo el álbum tiene seis hojas yo le hice aquí un agujero se, para hacerle una shaker que yo no sé si se verá bien lleva dentro una, una calavera negra con los ojos rojos y ahí está la shaker y aquí con lo que las piezas que hice de resina pues le pegué estos dos, va pegado con pegamento térmico, con lo cual ya está soltado un poquillo, le tengo que, que asegurárselo, y una florecilla y una hoja, y aquí pone que cada minuto cuenta. ¿Veis? Bueno, pues este es el álbum. El, como era un rosco, lo que yo hice al taladrarle lo, lo de aquí en medio, porque yo quería ponerle las shaker. pues el rosco lo forré de esta lanita de color marrón, que lleva pelito. Y estoy mirando por pie. Aquí está. Tengo aquí el sobrante, ¿veis? De color marrón. Y aquí le puse pues un lazo así negro. A modo de corona. Y, y entonces pues así es como yo lo he hecho. Le he dejado esta argolla. Porque me parecen que el tamaño es el suyo. Y mirad, es súper fácil, ¿veis? Por aquí detrás se ven las shakers. Incluso la calavera así como pegada. Esto está hecho con los papeles de Edición, que se llama Fiesta, creo. ¿Ves? Fiesta Funk. ¿Ves? Esto, a ver, vamos, esto está para enganchar ahí una foto. Es muy facilito. Mira, esta es otro Aquí le estampé un sello en una tela que tenía y aquí pues le puse de la misma colección, pues dos tags. Uno es esta que pone fiesta y esta que es eh, pues para apuntar alguna nota o algo. Mira, aquí le puse una calavera, lleva imanes, se levanta para acá y para acá. Van metida adentro, eh. lleva aquí una rajita y lo metí ahí. A ver si puedo, paso, fijaros eh, que es la suya y Aquí le puse una bolsita de, de calabaza. Aquí le puse un banner que también es de la colección. Eh, se puede levantar, se puede meter dentro lo que se quiera. Tiene relieve un poquito. Aquí un bolsillo que le puse varios, varios, bueno, son como etiquetas, ¿veis? De la misma colección. Pues se la puse ahí. Aquí le puse, esto no, esto, este muñeco es de otra colección, está recortado y puesto ahí, ¿veis? Está en, le puse de abajo chivoa para que quedara así en alza. Esta que le puse aquí otro, bueno se ha quedado ahí pegado un poco, aquí. ¿Veis? Le puse este, si se quiere poner una foto, en esta rejilla que es de un, ¿cómo se llama? De un... De un troquel de sisi que viene con estas rejitas, se las puse ahí y en la última página, pues le puse este que se abre para acá y para acá para poner la fotocilla por detrás. Bueno, nada, le puse mi logo y deciros que todo esto, como tiene grosor, es el, no está entintado, está pintado con pintura acrílica negra, pues le entinté todo así, todos los bordes. A ver, no es un trabajo muy, muy fino, porque como es de Halloween, pues quería que, que denotase el álbum también el paso del tiempo y, y tal, ¿no? Entonces no, no es sin salirte, al contrario. ¿Veis? Y aquí le he puesto, pues, todos los charms. Un lazo aquí, en fin. Y esto que se ha soltado y que no se ha terminado de soltar, pero le voy a dar otro punto ahí, porque se quiere. ¿Veis? Y así me ha quedado, pues, este álbum álbum que es este que mira a mí me costó 1.25 pero sé que lo han encontrado más barato estaba aquí en el chino encontré este que es este y encontré este pero este no lo compré el de corazones vale y compré unos cuantos porque me parecieron baratos y oye mmm, para eh, socorrido pues si no tenéis tiempo y tenéis que hacer un álbum rápido y veloz con y a mí es que ya no, no me daba tiempo. Pues ya os digo que he tenido unos... Tengo un, un momento un poco complicado. Y, y en fin, así ha quedado. Pues nada, ya está. Era para enseñaros esto. Espero que os guste. Y si así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Esto no tiene nada. Las hojas vienen separadas. Tú lo pones sobre el papel le hacen la marca con el lápiz, lo recortan y se pega encima del chipboard y después recortáis lo que se pueda recortar y lo que no, con una lima lo lijáis para que quede a ras, ¿vale? y ya está, no tiene nada y ya de corazón, como vosotros veáis pues nada, un abrazo, saludaros a todas y hasta la vista, cuidaros, chao Y un cordero blanco como la nieve